Decime, Luca, acá se mostramos. ¿Tramos, vamos? Sí, vamos. la luz. Ya estamos listos con todo. Buen día, amigos y amigas de la Hora de Urlingham. Filosofía en Construcción, tercera temporada. Ya estamos agrandados, ¿no? Eh, eh, la entrega número 41. Buen mm. día, este, el señor licenciado Lucas Sensen. ¿Cómo está usted? Licenciado. Dígame, licenciado. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo andas Bien. Bien, todo bien. Igual no, agrandado, nunca, jamás. No, no, para nada. No que... es, a nosotros nos gusta chiviar, nos gusta este hacer una mezcla, como diciendo, la filosofía en definitiva la haces todos los días, como haces humor. Podés tirar mm. cosas, podés pensar cosas, podés hablar de la filosofía y meter un poco de humor, como diciendo, mirá, es algo normal, es parte de tu vida. Decime, ¿por dónde vamos a andar este, transitando, de quién vamos a hablar y demás? Con una grajea chiquitita. Una grajea chiquitita. Bueno, vos tenías una, una pregunta para hacerme. Yo me acuerdo que vos me querías preguntar algo. Y podemos empezar con una pregunta que vamos... Creo que ahí ya está en pantalla. ¿Está eh, saliendo? Ya está saliendo acá en pantalla este hombre. Contá quién es, que es argentino. Es argentino, nacionalizado mexicano. Y hace muy, varias décadas que ya que vive en México. Es un Argen Mex. Es un Argen Mex, exactamente. exactamente. Es Enrique Dussel, lo, lo hemos mencionado. Es quizás uno de los nombres más importantes de, de la filosofía latinoamericana. Que tenemos, quizás la, la gente no lo sabe, pero tenemos el, el inmenso placer de que todavía está vivo. ¿no? Todavía está dando clases, todavía está trabajando. Qué bueno. Es... Eh, tiene 87 años. Eh, no pasa nada, está todo bien. Y está hecho un pibe todavía. Tiene una bueno. energía que vos decís... Bueno, ahí en esa foto exactamente en este momento, está de, de viejito, otras las fotos son un poco más de joven, pero 87 años, de hecho cumple a, a fin de año, en el 24 de diciembre, o 25, está ahí en, el, en, la, en la Navidad, y cumple 88 y sin embargo... Bueno, sigue trabajando, sigue pensando, sigue dando clases, sigue estudiando y sigue formándose también, porque creo que es algo que, que caracteriza a, a Dussel, eh, de lo que he tenido el, el gusto de conocerlo a través de, de sus clases, ¿no? pero no personalmente, sino viéndola a través de, de, de internet. y Esas cuestiones es un, también un gran sentido de, de la humildad y un gran reconocimiento de... La filosofía como un camino de, de, de ida, ¿no? de permanente búsqueda. Yo a través de las cosas que he aprendido contigo y que te agradezco y te agradezco muy mucho, es el hecho de, de romper el cascarón de, de, del, del pensador guión europeo, ¿no es cierto? Es decir, yo decía que raro porque nosotros en América Latina la lucha es la consecuencia de un pensamiento. Y entonces digo, debemos tener muchos y muchos pensadores que deberían estar más popularizados. Entonces está él, está Cush, está, hay un montón, ¿no es cierto?, de pensadores latinoamericanos, argentinos. también. Sí, sí, sí, eh, totalmente. Bueno, del mismo, del mismo grupo de él, eh, no sé, Juan Carlos Escanone, nombrado, Carlos nombrado. Cush, ¿no? Mm. Eh, Arturo Roy, que también. Y además hay, eh, eh, por supuesto, en otros en otros países, en, en claro. toda América Latina. ¿no? O sea, Uno puede incluirlo Álvaro García Linera ahí en por eso. Su, ¿no? o sea, sí, como, lo, por supuesto. que sí. Como pensador lo... ya, digamos, dedicado a lo político, pero que también mira la sociedad y mira netamente a América Latina. Netamente todos mirando a América Latina. Y yo digo, bueno, hablemos de ellos. Eh, el tema que ayer charlábamos con él era, era uno dice, la filosofía, ¿desde <coughs> cuándo se hace filosofía? ¿No? Entonces uno dice, bueno, decís, desde los griegos. pues ¿Estás seguro? Porque es una, yo cada día me convenzo más que es un acto humano natural, pensar y filosofar. Entonces digo, ¿no será que más atrás este, deberían haber expresiones? Eh, humanas, qué sé yo, las la, la, la pinturas rupestres es una expresión en pintura de, que, le, de, que, que piensa en trascender aquel que lo hizo hace decenas o cientos de miles de años atrás en distintos lugares. Y me acordé, todo esto me vino de una anécdota cortita que te voy a contar. Dale, escucha, escucha. Eh, cuando yo trabajaba eh, en Piedra del Águila como técnico en radiología, en el hospital de Hidronor, en la construcción de la represa, a mí me sobraba mucho tiempo, Eran, teníamos dos compañeros, van a ver ahora por dónde viene la historia, y tiene que ver con la filosofía, y tiene que ver si no, dice este que me está contando, una anécdota personal me sobraba tiempo, entonces en una semana, yo tenía libre la tarde, en primavera en el desierto, la tarde, como decía eh, mi ex esposa era instrumentista, así que no había nadie en casa, Federico no era nacido todavía, así que yo agarraba el reno 12 y en, y en los lugares que me permitían yo empezaba a dar vueltas por la, por la obra. Salí de la obra, me fui al pueblo de Piedra del Águila, doblé la derecha y dije, vamos a ver el río Limay. Y empecé a meterme por unos caminos de tierra... Y de repente veo una... Tiene una parte graciosa, ¿no? este Veo una camioneta, 4x4, grande, con mucho material, y veo unos gordos tremendos, con unas barbas. No tenía ninguna inscripción la camioneta. Yo, como un tonto, para aquellos años, me asusté, metí marcha atrás, me fui, ¿y qué fui a hacer? Me fui al destacamento de policía de la provincia de Neuquén, sí. que me conocía y le dije, mirá, hay gente extraña ahí cerca nuestro eh, y, y como todo el ámbito de construcción de una, re, de una represa inclusive la vigila gendarmería nacional por ser cosa del Estado sí. Nacional yo si no me asusté resulta que metí la pata porque eran arqueólogos y antropólogos de la Universidad de La Plata Mirá. que venían a levantar todo vestigio humano antes que se construyeran las represas y los lagos taparan todo Así que eh, cuando me dijeron eso, me agarró una vergüenza, que yo volví y los encaré y le dije, el estúpido fui yo. Entonces charlando con ellos le dije, ¿cómo hacen ustedes para descubrir dónde, en medio de este desierto inmenso que estábamos parados los dos, los cuatro, cómo hace para descubrir dónde antes hubo actividad humana? Y ellos me dicen, mirá, nosotros en determinadas situaciones, Seguimos pensando igual que el hombre primitivo. Exactamente igual. Pero y cómo hace? Y salimos a caminar sin nada, en medio del desierto. Entonces, cuando llega la noche decís, ¿y dónde me voy a guarecer? Obvio que era una piedra redonda así, como esto. Esto no es un techo, lo redondo no te sirve. Pero si vos ves una saliente de piedra que es así, para abajo sí. Y en ese lugar, los tipos me dijeron, mira, aquel lugar que está seguro que vamos a encontrar y en aquel lugar que está seguro que vamos a encontrar Iban, me llamaron a los dos días tenían ese pozo hecho al milímetro con cosas y habían aparecido flechas más abajo todo de miles y miles y miles de años me decía el ser humano no cambia sino nosotros nos avivamos de pensar en situación extrema de no tener nada y automáticamente salen todos los instintos de supervivencia y este hombre, que era 1986-87, me dice, pensamos igual que aquellos de hace decenas de miles. Yo dije, eh, eh, recordé eso anoche y le digo a, a Lucas, pero tiene que haber entonces filosofía de, de antes. Y él me cuenta que Dussel habla un poco de eso. Esa, exactamente. Primero. Así que ahora me callo la boca, pero eso es una me anécdota. Me muy, muy buena la, la anécdota. Sí, me sorprendió eso que que haya ido tan rápido A la policía, no. Me asusté te como un tonto. Yo lo yo lo reconocí, fui me hice me hice este, me hice cargo. Muy copada la actitud de, también de los de los arqueólogos, ¿no? Pero está genial. Yo creo que la la Hablale respuesta la que gente, te háblale, dieron le Le cuento, yo le cuento. Ahí estoy bendecido por dulce. Eh, muy interesante el, el planteo porque es cierto, digamos, en rigor de verdad, el ser humano, pese a nuestros avances tecnológicos y a todo lo que podemos hablar del avance de la civilización, de alguna manera sigue siendo justamente en parte un, un animal, sigue teniendo sus instintos y sus impulsos biológicos. Lo que pasa es que quizás en nuestra construcción cultural, ¿no?, en nuestra mentalidad de occidentales del siglo XXI, creemos tener un progreso, queremos tener una evolución, un avance, ¿no? eh, que en rigor de verdad quizás es mucho más ilusorio de lo que parece. Es como cuando uno se imagina ¿no? estas situaciones de qué pasaría frente a una catástrofe o a un cataclismo, o cuando nos imaginamos la posibilidad de un fin de, de la humanidad, una situación así, y, y, y nos imaginamos en la supervivencia. Y nos damos cuenta que, en rigor de verdad, necesitamos, el digo, necesitamos cuestiones básicas, el alimento, el, el techo, el refugio, no y que esas experiencias son vivenciales, son vitales, son universales. ¿no? Eh, y hay algo de filosófico en eso, porque la, la, el pensamiento también es universal. Es decir... Y el sentimiento de supervivencia es filosófico, porque si vos no estás pensando... En cuidar tu propia existencia, es decir, hay varios patitos que se fueron de la fila, ¿no es cierto? Sí, sí, total, totalmente. Decir, dejas, dejas de ser, dejas de estar, dejas de existir. Exactamente, oh. quizás la, la, la filosofía inicia cuando justamente reflexionamos, no cuando hablamos, cuando empezamos a pensar en esto de, bueno, tenemos un instinto, tenemos impulsos, ¿no? Eh, existe el instinto de supervivencia, ¿qué tiene el ser humano de, de biológico, de animal? Ya ahí uno está, eh, está filosofando, está haciendo filosofía, porque justamente está, bueno, reflexionando quizás sobre un hecho, sobre una situación. Pero digamos, uno la, la saca justamente de, de, de la mera acción para empezar a, a pensarla. Y eso te digo: el, el pensamiento sobre esa situación, y como muchas otras situaciones, es algo universal. Así está, está muy bien. No, no es el, el pensamiento un patrimonio de una cultura o de, un, de, de una sola eh, si se quiere o de una sola civilización o de una sola etnia. Sino que quizás lo que define por lo menos no, si nos digamos, el al Homo sapiens sapiens, que es lo que somos, sin quizás bueno, irnos por ahí tan más allá. El, la capacidad de, de razonar y de pensar y de reflexionar sobre nuestra acción es de alguna manera lo que nos involucra en el terreno filosófico y además sí. que en, en, el, en el caso de América Latina que tenemos un, un, un problema serio con el pensamiento ¿por qué? porque también es una forma de marcarte la cancha es decir, desde hace 200 años es un pensamiento eurocéntrico todo viene de Europa es decir, hasta las universidades privadas, eh, perdón, privadas y públicas Publicas. se babean con Europa, mm. se babean con Estados Unidos, conocen más, algunos tipos, investigadores conocen más, que es yo, Delaware mm. o distintos mm. lugares que vos decís, conocé la engañado, no sé qué, pero si acá es muy grande, es un país grande, América Latina es un país grande, y entonces vos decís... Temo, temo no, estoy seguro que es parte de cómo, de cómo te marcan el territorio, de cómo te marcan la cancha, diciendo que hablas solamente de pensadores europeos, que todo es lo que viene de allá. Imagínate en el lugar, porque vos lo sabés, que quedan los pueblos originarios y su cosmovisión y su filosofía, el lugar que quedan los negros africanos que vinieron acá en montones, después que primero reventaron a los indios, trajeron que ellos también traen, trajeron su bagaje filosófico, su cosmovisión, su religiosidad, su sistema de ser autoridad. Porque en definitiva es la filosofía te pone en discusión absolutamente todo, pero si vos es estás viviendo en un lugar que tiene costumbre, que tiene una naturaleza determinada, pero estás pensando que estás en viste, o que estás en, en, en, en Múnich, como fueron ahora, lo de G7, se fueron, ¿sabes dónde? Se fueron al castillo donde era la, la, la central de las SS, ¿sabías eso? Y además Múnich es lo contrario a Berlín, hipercatólica, hiperconservadora. Y en todo hablamos de pensamiento. Hasta ahí llegué. Exactamente. Lo que, plantea, lo que plantea Dussel, justamente, respecto a esto, es eh, él como, eh, tiene una mirada crítica de, de lo que se supone que es el origen de, de la filosofía. Justamente, él polemiza con esa mirada tradicional de la filosofía que plantea que la filosofía nace y tiene su origen en Grecia. ¿no? Él directamente discute, discute con aquellos pensadores que en la historia del desarrollo de la filosofía la, la inician en Grecia y justamente toman la tradición eh, griega como, y, y romana no como la única referencia filosófica o el momento de alguna manera en el que la humanidad empezó a pensar. Él es un defensor y es un reivindicador justamente de las filosofías, eh, de las diferencias, de las filosofías eh, divergentes de, de, del modelo tradicional. Y él lo, lo analiza justamente... En, en un sentido geopolítico, ¿no? Como el, claro. el pensamiento, la riqueza de, del pensamiento griego, pasado como por el, el tamiz de, de, de, de Roma y del Imperio Romano y, y su desarrollo en Europa, y digamos, todos los factores que, que fueron llevando a, a, a, su, a su expansión, ¿no? Justamente nos dan una imagen, si se quiere, deformada de, de la filosofía. Él es muy claro, él, el hecho... Estudia, eh, estudia la tradición griega, yo creo que también lo, lo he contado, él, él, él estudia muchos años en Israel y estudia la, la tradición semítica, ¿no? lo, los pueblos eh, semitas, que, de los cuales va a poner, por ejemplo, el judaísmo. ¿no? Eh, estudia los pueblos babilónicos, ¿no? también relacionados con eso. Estudia la, la, la filosofía egipcia. Y él encuentra justamente, digamos, en, en, en esos registros y en aquello que nos llega de, de aquellas épocas, que hay una gran riqueza de, de pensamiento. ¿no? De alguna manera, el pretendido énfasis racional que, que propone la, la filosofía griega, de alguna manera también está presente, quizás no en los mismos términos, quizás no, quizás con la misma claridad, pero eh, eh, aparece presente. y uno no puede pensar incluso a, a, a, pensadores, a pensadores griegos sin la, las tradiciones que los influyeron a ellos. No, claro. no se puede pensar a, a Platón, a, a, a Plotino, por ejemplo, ¿no? o, a, o a toda la escuela neoplatónica sin la influencia de la, la filosofía egipcia. ¿no? Eso no lo sabía yo como alumno tuyo. Bueno, pasa <risa> o sea, nada. Eh, sin la influencia de de la filosofía griega, de de las de la filosofía de, de Tebas, no eh, que era un centro intelectual, eh, a, como a través de, de los mitos egipcios, por ejemplo, se definen nociones como, como la justicia, como ¿no? temas éticos, como el bien, el mal, el, el conocimiento, ¿no? aparecen, digo están ahí en la cultura. Lo mismo... La, la famosa viste la famosa ley del talión ¿no? que, el ojo por ojo diente por diente el ojo por ojo diente por diente que forma parte de, de todo el código de, de Hammurabi no el famoso código de Hammurabi que en realidad hay como una versión muy ridiculizada, muy caricaturizada de, claro. de, de, de, de, de ese pensamiento. Pero, pero disculpa, pero siempre lo mismo, pero ¿quién dice que es ridículo claro, y quién te está marcando la cancha? Que exactamente, pero ¿en qué sentido ridiculizada? ¿No Como esto de decir, bueno, decían ojo por ojo, diente por diente, no como marcando, bueno, qué atraso, qué... Qué noción tan ¿no? arcaica de, de, de la justicia. Sí, pero en, el formo, en el, pero, en, pero en el fondo el temor del poder, que es el que siempre está atrás, las clases privilegiadas sí. en todo tiempo, es que es que el pueblo no lo tome no se lo tome a pecho no total. ¿Entendés? ¿Entendés? lo tipo te dice no mejor ridiculizar que el ojo por ojo diente por diente ah, no. cosa ridiculizamos la, la ley del, del talión pero después tenés países bombardeando otros países y conquistando territorios y tomando las tierras como si estuviéramos digamos y qué de, hizo de, la de, dictadura de y qué hizo Estados Unidos sí, cuando mi, iba no iba a ser la ley del talión qué hacemos ahora claro digo por eso no, no, no es que <risa> Bueno, a veces lo ridiculiza como, bueno, lo, lo hemos superado. Bueno, hay que ver hasta, cuándo, hasta, ¿Hasta dónde qué lo hemos punto? superado. Del mismo modo, también se ridiculiza y, y dice el mismo. Bueno, no lo tengo en la memoria, pero cita fragmentos de eh, justamente el código de Hammurabi que tiene ideas que sí, eh, quizás eh, nos, nos llega mucho más. Que habla por ahí justamente de, del respeto a, a, o la hospitalidad hacia el extranjero, hacia. Eh, el abrirle la puerta ¿no? al, al, al nómada del desierto y esas miradas que eh, éticamente son muy profundas. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? Bueno, se ridiculiza ciertas ideas, quizás porque se las quiere pensar desde un paradigma, no desde un lugar de modernidad, y, y en realidad hay todo un pensamiento profundo, hay una noción de la justicia, hay una noción de lo bueno y de lo malo, de alguna manera hay filosofía, o por lo menos una porción de la filosofía. Y también ahí en, en, en, te interrumpo sí. porque después se me escapa, porque como estamos, con él quedamos en que hoy el árbol es grande y tiene muchas ramas. <risa> Ahora yo después te traigo más agua. Gracias. es agua de bidón, porque en Urlingan voto más agua de pozo, así estás, hasta la mano. Eh, mm. Él dijo, la hospitalidad del que viene del desierto. Entonces yo digo, ¿qué es el desierto? Es un lugar eh, árido donde la naturaleza es árida. Nosotros estamos, quiere decir de que el ser humano tiene un comportamiento eh, más amable cuando la naturaleza le marca la cancha. Entonces es inevitable decir que cocines más limpio, como es la cocina sí. este, musulmana o árabe, por el hecho de estar en un lugar árido donde no tienen agua, donde no tienen sí. tienen que cocinarse o fermentarse los alimentos de otra forma, porque para hacerse de fuego, ramas, ¿de dónde? Yerba, puritos, palos, como decía mi abuela, ¿viste? No hay. Entonces ahí la, la naturaleza empieza a marcarle el, el carácter también al hombre. ¿Entendés? Sí, y le marca sus posibilidades también y sus le, pero, le cambia el, pero te cambia el comportamiento, porque si vos estás vos, este tenés un vivís en la ciudad, alejados, como vivimos hoy en día, de la naturaleza. O sea, la naturaleza no existe para nosotros. Sí. Es algo, es una postal, es un folleto de la agencia de viajes, ¿entendés? pero no es lo que vos vivís. Entonces el ser humano se pierde, que es lo que pasa en todas las grandes ciudades, y se pone hostil. Pero cuando vos vas a la naturaleza, algo pasa contigo y tu cabeza empieza a ronronear. Como un gatito cariñoso, claro. otras cosas. Claro, perdón con las. Tengo ahí los. Tú tomas agua, ¿no? Tomo, tomo agua, pero. <coughs> hasta que baja el agua, baja con todo. Bueno, Mencionaba lo de la, la ética de la hospitalidad. Es un tema como muy, muy presente en, en filósofos contemporáneos como como Derrida, porque justamente habla de. de, de refiere a esto, a la a tra tradición de los pueblos semitas y al comportamiento que tenían con la, la, los nómades de del desierto, ¿no? Claro. Y la, la, la filosofía la mirada del otro que encierra justamente la cuestión de, de, del ser hospitalario, ¿no? Como eh, regla fundamental, ¿no? Sin, sin esa hospitalidad eh, es la base de alguna manera de, de la manera de vincularse de, de ese luego, tipo de pueblos. Y luego eso también se trasladaba hasta la arquitectura misma. Siglos después había una diferencia notoria, que yo siempre le digo acá de que las ciudades musulmanas que estaban en España eran un lujo y París era una cloaca, sí bueno mismo el, el lugar de también de, de la filosofía y del pensamiento árabe es enorme y otra vez ¿no? la, la imagen caricaturizada que se construyó Obvio. de justamente ¿no? De, del Islam y de, de, de los musulmanes y del pensamiento árabe son todos cuando malos, son todos terroristas, son, todo terrorista, son, son, son bueno, todos sí. con caras mal te, te pelan la espada cuando en, en realidad la en, en, lo que es en, en la época ¿no? de, de la Edad Media, y sobre todo entre los siglos siglo IX al, al siglo XIV, XV, eh, el mundo árabe es el epicentro cultural de, eh, de, de del mundo, básicamente, claro. ¿no? Y el, y el lugar que tiene la, la la filosofía árabe es muy fuerte, porque de hecho tiene una influencia directa... Y en, en matemáticas, en física, en, en astronomía, en, en óptica... Claro, claro ese... sí, sí, yo digo filosofía, porque bueno, estoy hablando de filosofía, pero eh, en, en toda disciplina, en todas las ciencias, que uh -huh. en ese momento estaban muy pegadas a la filosofía, claro. por, eso, por eso me refiero, ¿no? Como que el, el filósofo es matemático Pero también, yo no le estoy marcando una faltante... No, profesor. no, no, pero digo, está, está bueno aclararlo, ¿no? Eh, el mundo árabe en digamos en una Europa central, digamos, ¿no? que está en, en parte en decadencia, porque perdió un, un gran bagaje de, de la cultura griega, ¿no? Que, que se perdió y por las invasiones bárbaras y toda esta cuestión, ¿no? y por la, la cuestión geopolítica, justamente eh, vuelve a través de, de, del, del mundo árabe, que tiene un gran desarrollo tecnológico y un gran desarrollo en el sistema de pensamiento, y que conservaron justamente la, las obras de, de los filósofos clásicos, las obras de, de Aristóteles, eh, incluso obras de Platón y de neoplatónicos, de neoaristotélicos, ¿no? y sumados a el, el pensamiento árabe, formaban parte de todo un mundo intelectual que después fue que retorna a Europa. Y retorna, de hecho, en parte, gracias gracias digamos a la, la conquista que hace eh, el, el mundo árabe de las ciudades de la península ibérica. ¿no? Uh -huh. Cuando lo, los árabes toman, toman España, vuelven a traer a Europa toda una gran parte de la, la cultura clásica que se había perdido. ¿no? Entonces, es interesante, tenemos una visión muy sesgada, muy cerrada del mundo, eh, y que justamente ¿no? disminuye la, la influencia de otras tradiciones, la semita babilónica, la, la egipcia, eh, mismo la, la, el, ara, el árabe, y cómo esas influyen en el desarrollo de, del pensamiento, el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de, de, de la vida. Lo que pasa es que justamente... Eh, después la, la modernidad europea y el, el, bueno y lo que llamamos eurocentrismo no de una manera los, los desplace, los termina dejando en un y costado el, perdón, sin mencionar bueno también el, el, el cristianismo el, el, el cristianismo bueno por supuesto que también está dentro de, de la Porque el misma miedo ensalada. En, en España España todo el, se dice que se atrasó mil años cuando en la época de los reyes católicos deciden uh -huh. la expulsión de, de judíos y de árabes que eran los mayores este, pensadores que tenían en España en mm. matemática, en todo lo que vos quisieras ¿no? totalmente este, y luego eso yo digo pensar que eso tuvo una influencia en América Latina porque España viene a conquistar no a descubrir porque América estaba más allá de que los ojos de Colón lo viesen o no lo viesen vienen a conquistar a buscar plata con sangre y fuego pero en España, al día de hoy, lo que se descubre era que habían eh, castellanizado familias que realmente eran musulmanas. Entonces vos decís, ¿cuántos de estos conquistadores que nosotros recibimos acá, supuestamente castellanos, castizos y españoles, eran en realidad musulmanes? Es decir, ¿cómo eso nos afectó? Sí, nos afectó en la teoría del armado Romano, lo vemos en nosotros mismos en la Argentina, Si todo termina en Roma, todo termina en Buenos Aires, con esa misma estructura, lo mismo el Uruguay, el centro Montevideo, sí. el Brasil se pudo diversificar por su crecimiento, pero más o menos lo mismo, y volvemos de vuelta a América Latina. Yo digo, a América Latina le cuesta parecer incluso nuestro pensamiento. Sí, sí, sí. Y yo pensaba recién en ese dibujo. Este, en, en ese dibujo uruguayo que siempre hablaba Galeano, que él no es el autor donde da vuelta a América Latina la pone pata para arriba, yo digo y si damos, porque él refiere y yo refiero como que hablar de Dussel hablar de tantos otros pensadores es disruptivo, y si hacemos al revés y si lo ponemos al revés y decimos no, no, Dussel tiene que ser lo oficial y lo disruptivo tiene que ser los eurocentristas ¿Entendés? En el sentido de decir, no, eh, estás en los bordes. Sí, Acá sí. en América Latina tenemos que pensar en América Latina con pensadores latinoamericanos, porque si no, no resolvemos nuestra situación y hoy en día estamos pensando, y la filosofía es hoy. ¿Qué cosas nos pasan hoy? Y tenemos la suerte de tener pensadores por toda América Latina sí, haciendo eso. In incluso... ¿Qué te parece? Eh, una... No sé si es una mirada polémica, ¿no? pero Lo pongo a dulce de vuelta mientras vos hablas. Dale, ¿no? Eh, gracias. Bueno, eh, por una, una mirada polémica, pero en general ten, tenemos a pensar, ¿no? Eh, ¿Cuál es la, la riqueza de, de pensamiento que, que tenemos acá en, en, en Argentina? Porque yo creo que hay grandes intelectuales la pregunta hay si hay filósofos y yo creo que claramente claramente los hay ¿no? estos que, que hemos nombrado al principio son filósofos pero no son los únicos en el campo de, de las mujeres por ejemplo tenemos a Angélica Mendoza yendo al a quizás una época un poco más atrás si uno se pregunta por gente como Sarmiento gente como Alberti no, ¿No son de alguna manera filósofos más allá de Digo, de la opinión que pueda tener uno respecto a si está de acuerdo o no está de acuerdo. Sí, no así. buscaron pensar, obviamente, sí, vienen, son deudores de toda una tradición europea, tienen una, una mirada muy eurocéntrica ¿no? de, de nuestra, de nuestra sí. región, pero al mismo tiempo, eh, incluso con esas contradicciones que tenían ellos, también intentan pensar algo de lo que está, que está pasando acá. Quizás no ven al no ven al americano, no ven al originario, en, en, como en el sentido de reconocer su diferencia tampoco no, veían al gaucho no lo veían tampoco y sin embargo lo ven pero no lo ven saben que está ahí no le cierra su presencia buscan la manera no de eh, dejarlo atrás pero digo están pensando América están razonando desde América están filosofando sobre América más allá de sus categorías europeas y, y hay algo nuevo también ahí y más eh, me, y más allá de su ley del talión, la de. Bueno. En broma dando de, de Sarmiento, voy a regar la sang, voy a regar la tierra con sangre claro. de gaucho. Claro, ¿no? pero por eso digo, no más, muy allá, amable. más allá de, digo, de todas esas críticas Exacto. que por supuesto que son totalmente estaban válidas. Pensando, es eh, eh, estaban pensando, eso eh, cierto. Estaban pensando, obviamente, ¿no? Desde la conciencia, decir, sí, bueno, porque no se pega filósofos americanos, tampoco existía eso, digo, la, la filosofía se identificaba con Europa y, y era, era europea, pero digo, estábamos justamente intentando pensar y estaban eh, buscando resolver si se quiere, nuestros problemas que lo hayan hecho no de la mejor manera, estamos de acuerdo que sean mu algunas cosas sean totalmente cuestionables, por supuesto otras también hay ideas que se pueden llevar a elogiar pero digamos, mismo un Mariano Moreno por, o un Manuel Belgrano pensando en la organización de esta región, un San Martín o un Artigas, eh, como diría Marcelo también. Están pensando América, están pensando Argentina, están pensando justamente en nuestros problemas. Y me parece que, no sé si ponerles categoría de filósofos, pero... Quizás haya algo de filosofía que estaría bueno repensar, ¿no? sacarla un poco de, de esos modelos tan tradicionales, esos modelos tan eh, academicistas que plantea una mirada de la filosofía que se identifica con la universalidad del pensamiento europeo y ver justamente cómo aparece en otros lugares. ¿no? Dussel señala todo este tipo de cuestiones ¿no? y trabaja mucho justamente con... Esos grandes centros culturales, los pueblos originarios de América, la filosofía semita, la filosofía egipcia, la filosofía indostaní, la filosofía oriental de China, ¿no? que justamente promueven otras visiones del mundo, ¿no? otras visiones culturales, pero que también son filosofía, quizás más cercanas un poco a su raigambre mítica, puede ser. Y sin embargo están pensando en su época, están planteando un pensamiento que busca universalizarse y están intentando reflexionar acerca del ser humano. El, el, la idea de Alma, por ejemplo, que después pasó por la filosofía griega y, y después derivó en el catolicismo, el cristianismo, bueno, es una idea que proviene ya de los antiguos egipcios, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no reconocerle a los egipcios ese lugar en el descubrimiento? ¿Por qué no reconocerle a los árabes? ¿Por qué no reconocerle a los pueblos originarios, ¿por qué no reconocer su lugar de pensadores a pensadores locales, americanos, argentinos? ¿no? Hay que, habría que, la pre, pregunta, ¿habría que rever la currícula de lo que se está enseñando? Sí, que sí, totalmente, que sí. Habría que rever mo, muchísimas cosas, ¿no? Pero siempre, mejor dicho, ahora se, se habla un poco de esto de la, la educación. o el, el pensamiento situado, ¿no? como intentar en, encarar... Eh, nuestros problemas o nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras realidades, justamente desde la, desde la filosofía, no cayendo en un negacionismo de, de, de la tradición europea ni, ni nada por el estilo, porque eh, como también profesor de, de, de filosofía, entender a Platón o Aristóteles es también entender justamente en qué en qué marco cultural estamos y cómo no. han influido, pero sí intentar traer justamente esas voces que están calladas por que determinada visión de, de lo que es el pensamiento eh, se ha impuesto y se ha naturalizado, se ha eh, hegemonizado, ¿no? y bueno, ¿qué pasa por fuera de eso? ¿Por qué no romper esos marcos que eh, nos encorsetan y, y nos, nos limitan? Si no, estaríamos haciendo lo mismo que la cultura eurocéntrica ha hecho, y la cuestión es... No lo que vas a pensar, sino cómo lo vas a pensar. Exactamente. Sí. La cuestión es decir, nosotros queremos pensar con una mirada amplia, no queremos sesgar, no queremos unanimidades, solamente hablar de una sola cosa. Pero en determinado momento decís, esto es una nutriente, es Como él dice, pensamiento este, eh, en griego, eh, los romanos toman se chorean todo de, todo de Grecia, se lo llevan para Roma, eh, empezar a tener miradas abiertas y entonces ahí se va a aflojar la violencia de, sobre el Islam, sobre el judaísmo, sobre lo hindú, sobre el, el, la filosofía de, de los pueblos de Oriente, los chinos, este, pero te arrugan, claro, y, y, y, y luego decir, pero ¿estamos nosotros? ¿Están todos los pueblos originarios de América del Norte, de América Central, de América del Sur? Es que todas esas versiones eh, estereotipadas y, y, y justamente basadas en prejuicios son la base de, de, de una discriminación eh, que no es solo una discriminación cultural, sino que es una discriminación sistémica, ¿no? estructural. ¿Por qué no? Claro, pues no agarramos a lo. Y, y hacemos una película de Hollywood donde lo ponemos a Aristóteles, a Platón, a sí. Hegel, a Marx, todos corriendo alrededor de una fogata, ¿no? Y con las caras pintadas y semidesnudos. Y que vayan diciendo, uh -huh. viva la plusvalía mientras va cantando el otro y cosas así. Es, ah, está. está todo estereotipado, está toda la cancha marcada. Está bueno para un para un corto, aunque sea. Lo ¿Entendés? Nosotros. Claro, todo, todo lo que es, es como que América Latina te dice, no, no mires tus orígenes, porque mira son unos indios que están pintados así nomás, que ni siquiera reconocen la propiedad, pero qué barbaridad que no reconozcan la propiedad, que se sientan parte de la tierra, como estos mapuches, violentos. Este, y así como los, los hindúes cuando enfrentaron a los ingleses y les dieron el tango del espiante, es decir, hay que pensarlo eh, no imitando la crueldad de los europeos No imitando su crueldad Europa está vieja, como digo yo, y se le nota últimamente que sí. está vieja Y nosotros todavía no hemos reverdecido Tenemos una muestra de pensadores De gente que tiene ganas de hacer otra cosa De gente que te habla de la buena vida desde los pueblos originarios hay gente que lo mira como si no el, el, el buen vivir exactamente buen como vivir. categoría García bueno, Linera García Linera lo, lo, claro. lo marca mucho justamente el, el buen vivir como fundamento de, de la cosmovisión el buen vivir que tiene que ver justamente con una armonía eh, ...del individuo y la sociedad y de lo colectivo, lo, lo social y lo, y lo natural, ¿no? Bolivia, que es así de chiquitita comparada con el imperio romano que marcó tendencia, por decirle... <risa> ...Bolivia y ahora contagiada a Chile, dicen, somos estados plurinacionales... ...o sea, acá tenemos que entender que hay muchos orígenes diametralmente opuestos... ...a el pensamiento romano que es el que marcó la forma de hacer el poder donde te digo para que te averigües, averiguate qué significa la columna de Trajano que está en, el, en el este, que está en Roma. averiguate, y con eso vas a ver todo lo que te digo. Es, dibujaron cómo hicieron desaparecer un pueblo, Trajano, pues no tenía plata. Entonces, esos no eran una, un, una, un imperio plurinacional. Pluricultural decía, acá lo que manda sí. es el romano Way of Life. Es que Estados col... Unidos dice, acá lo que manda es el American sí. Way of Life. Y en Argentina, lo que manda es el porteño Way of Life. Tomá. Sí. Es... Para que tengas un rato, te juego así al tenis y te hago así. No, igual podemos, dejarlo, podemos dejar ahí la El la, la, porteño la pregunta. Way of Life. El porteño Way of Life, bueno, que sueña con ser parte del imperio, el imperio americano, no, ¿no? Sueña con fagocitar la, a la Argentina, a <risas> todo aquel argentino que no se va a ver con Buenos Aires. Pero me parece que está, está bueno esto de hablar del imperio, ¿no? El, el, el imperio justamente funciona bajo una, una mirada hegemónica que destruye cualquier diferencia y se instaura como la única, ¿no? Y eso de alguna manera... Eh, forma parte de justamente un, un pensamiento que busca unificar que no reconoce la diferencia y que también se, se muestran estas cosas cuando hablamos de los griegos como si fueran eh, bueno 100% griegos y, y no vemos todas las tradiciones, los mitos la, las, las religiones, las culturas que están detrás de eso. Hablamos de los romanos que dijimos ¿no? se fagocitaron, se, se chorearon si querés un montón de aspectos de, de otras culturas, para desarrollar la, la, la propia. Mismo queremos hablar de identidad. Queremos hablar de identidad norteamericana. Bueno, claramente también hay una cuestión eh, imperialista de dominio y de sometimiento de otras culturas que sabemos y, y, y lo vemos con mucha claramente en, en que lo que le sirve a otras culturas para digamos vender, ¿no? para eh, fortalecer su propia identidad, digamos tomo algo, sí, tomo algo oriental y lo, lo, lo vendo, lo pongo ¿no? bajo a precio de dólar y bueno, y, y lo vendo como aspecto cultural como, y, y también es parte de justamente una estrategia de, de, de dominio, donde no se discuten la, las bases estructurales, ¿no? Bueno, forma parte de, de la ideología que se, se reproduce. También funciona como un imperio, la, la globalización en el fondo, es eh, el imperio global. Bueno, ¿Qué, ¿Qué domina ese imperio? ¿Qué construcción eh, privilegia? Bueno, se toma otras culturas ¿para qué? Para fortalecer la suya propia. Entonces no hay un reconocimiento cultural. No hay intercambio. No el hay... tema es el intercambio. No hay intercambio. ¿Viste? Hay, más hay, un interc hay un intercambio Muy desigual. ¿no? Un intercambio donde ese, justamente... Es. Porque nosotros, digamos, hablar en contra de la globalización es una estupidez. No, Discúlpeme sí, no, no, no. que se los diga. Porque ¿qué vas a hacer? ¿No conocer... A los otros pueblos? No, el, el, el problema es aislarte. idealizarla o creer que la, la o, o al revés, creer que la globalización es justamente eh, creer que solo la globalización de un modo de vida o de una, de una Pero, cultura. ¿Qué al, pasa con claro. las demás? Por algo, a ver, hay por y además por no preguntarse por qué existe la globalización. Ahora tomamos la globalización como un hecho dado, como si no fuera sido o justamente un Exterminio, una conquista y una colonización del mundo. O sea, ¿cómo, cómo naturalizar la globalización? digo, En, en ese sentido. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cultura, qué nos han vendido? ¿Qué, ¿Con qué nos, nos han manipulado que creemos que la, la globalización es algo que, listo, ya está dado? No, no está dado. Tiene que ver con una construcción política, cultural, económica y militar que, que lleva siglos de desarrollo. ¿Por qué no? pensar en eso, digo, el mundo siempre fue global. Bueno, pero ¿por qué la globalización se entiende desde el, el dominio de un paradigma cultural? Bueno, si no nos cuestionamos, si no nos preguntamos eso, estamos eh, ahí. Yo lo que digo es que el problema, uno de los problemas que hay para entender el centro de la cuestión, mira qué soberbio que soy que yo les estoy diciendo a ustedes cómo <risa> le, Pero la globalización es algo que vos no podés evitar. Es la forma en que los pueblos transitan alrededor del globo del mundo y ¿a dónde carajo te vas? ¿No? Tenés que claro. dar vueltas. Totalmente. Es como una casa, todo está generalizado. Es como, este entonces, ¿qué hago yo? Cierro la puerta de este dormitorio y no me comunico más con el dormitorio de Federico o de Nacho. <risa> La globa, la, en durante la globalización ¿qué es lo que pasa en una globalización? que hay personajes elementos poderosos, ya sea con institucional, institucionalidad gubernamental militar, paramilitar empresas que mientras merodean alrededor del mundo y ese merodeo, le hablamos de globalización, hacen daño a los otros y a las otras personas entonces se meten, es como si yo me metiera en el otro dormitorio y le sacara todo lo que tiene y lo dejo durmiendo en el piso, me le llevo hasta las sábanas. Eso sucede en ese tránsito, pero ¿cuál es el problema? ¿Es el tránsito o lo que yo hago? El problema es lo que yo hago. Entonces saquemos la palabra globalización y digamos, ¿hay un intercambio injusto? Ese es el tema hay un intercambio injusto, no que hay globalización, porque si no vos lo asociás y generás, mm. en mi opinión, una confusión, porque vos necesitas. ¿por qué no globalizamos y entonces empezamos a hablar? Uy, mirá, tenés a Venezuela, tenés Colombia en octubre, tenés Brasil, porque mm. según esa ley, no, nos separamos todos, porque la globalización interna en América Latina va a ser de terror. No, porque vos decís, querés tener una actitud de solidaridad, de confraternidad, de conocimiento cultural unida y vuelta, y que los arreglos entre nosotros sean justos y que el intercambio sea justo. Es que eso debería ser la globalización. Esa, la, Esa es la globalización. que La globalización existe como que vos caminas de acá a tu casa y que entraste a esta casa y entras al colegio. y entras. El problema son los hechos, los actos. Cuando vos estás andando, el tipo va con una bolsa y se lleva todo. Está robando. Claro. Mientras está andando. ¿Pero vos qué decir que no ande? Es una confusión. La globalización, hablar así, es una confusión. Hay que netamente decir, acá hay un intercambio injusto, hay un intercambio que provoca esclavitud, como manifestó el próximo presidente de Colombia, que ni siquiera dijo, hay ni siquiera hay capitalismo en Colombia. Vos dirías, ¿cómo que no hay capitalismo? No, es esclavitud, no es el sistema capitalista sí, sí, de toma y Daca. No, hay un tipo que se aprovecha y hace plata con la esclavitud, pues la esclavitud es tener a la gente trabajándote por nada. Entonces yo, porque si no, se mezcla. Entonces viene uno y te dice, no, la globalización, eh, tal cosa. El no, flaco, el problema no es la globalización. La, la globalización es un acto natural, de traslado de personas. Sí. El problema el, el, el... es que vos tenés que enfocarte en qué actitud tienen las personas cuando se trasladan. Sacá la palabra globalización y habla de la injusticia. Eso es lo que yo digo. Mi opinión. Bueno, no, yo, yo, yo no, no, no descartaría jamás la palabra globalización porque justamente eh, la globalización como, como fenómeno cultural, o sea al revés, tiene que ver con un proyecto imperialista. Entonces, eh, yo creo que sacar la palabra globalización es. ¿Y que, de alguna ¿Cómo manera, se llamaría al otro? Si no, hay un, si no hay un sistema global, si no hay un sistema imperial y todos estamos viajando por el mundo, ¿cómo se llama eso? Es lo mismo. No, la cuestión hace, es cuestión intercambio. Está bien, pero yo no, no estoy diciendo. No, no estoy diciendo. El, justamente digo, no eliminar el término globalización. Eh, ¿Por qué? Porque eso sería, a ver, el, el hecho de poder Circular por todo el mundo Me parece, obviamente digo, perfecto El problema es que eso se hace eh, en términos Iguales, ¿por qué? Porque el proyecto digo, Yo digo, el proyecto globalizatorio Justamente no es un proyecto De un intercambio justo Sino es un pero, proyecto pero vos, imperial está En bien, ese sentido Estamos debatiendo, pero vos te pensás Que, el, que los poderosos eh, Necesitan generar La globalización, ellos ya tienen El poder, te lo aviso en el planeta. No, pero ya está generada la globalización hace. Sí. Pero, desde, desde, desde que conquistaron América, ya está generada la, la globalización. Mí, y antes, si querés, también. Para pero, mí hay, que, hay que hablar de imperio, hay que hablar de un imperio. Por eso hay un imperio que somete economías, que por eso, somete por, culturas. por eso te digo, pero la, la globalización está ligada a, a, a un proyecto in, imperial. ¿Por qué, digo, ¿Por qué pensás que el imperio le interesa llegar a todos los puntos del globo? Bueno, porque lo quiere someter, porque quiere. Y ya lo hace. hace pero rato. ya sé que lo hace. Por eso te digo, hace. Si querés, yo te digo, desde la conquista de América, por decir un momento justamente en el que Europa se reconoce como centro de la civilización, como centro de la cultura universal, y dice: listo, yo ahora me voy a empezar a ocupar de todo. Ya había entrado en África. Pero todavía Oriente era como algo algo desconocido, algo extraño todavía, y América no había llegado. Bueno, una vez que puede fortalecerse, ¿no? porque pensá, sí, digo, pensá, es interesante, eh, es más, recomiendo mucho la, la, las clases de historia de, de Dussel que, que están subidas a YouTube, ¿no? Pensá que e Europa, en, hacia el siglo XV, es... Un, un peque una pequeña porción, que ni siquiera es la Europa que tenemos ahora, es una pequeña porción de, del continente que está asediada por un lado por el mundo árabe que lo presiona, por el otro, y por el otro lado eh, un, un oriente lejano que prácticamente desconoce y al mismo tiempo no la, la, la, la frontera de, del este, también el, el, los turcos, está totalmente asediado, ¿no? Eh, Justamente la, la, el, el descubrimiento de América le da esa posibilidad, digo, y esa posibilidad de acumular y de enriquecerse y de construir un poder que después justamente termina expandiendo y termina, bueno, obviamente conquistando África, conquistando Oriente y expandiéndose a toda Europa, ¿no? ¿A qué voy? Bueno, el, el proyecto globalizatorio, eso digo, lo, lo, lo, lo plantea Dulce, ¿no? Nace como en, en ese proceso. Pero no porque no existiera un mundo global, sino que, por eso está, me, me gusta esto de poder distinguir la globalización como digamos el hecho justamente de, de poder ¿no? eh, circular por el planeta, eh, entendiendo que somos todos seres humanos iguales en ese sentido, claro. a una globalización que desde su origen... Solo off, existo yo. Solo existo yo y voy a existir en todas partes. ¿no? Claro. Que tiene que ver con eh, justamente el, el proceso de dominación política económica y cultural. Cuando hoy en día te, te, te venden la imagen de la globalización o del mundo conectado, justamente lo que no te están vendiendo es que esa, esa conexión, bueno, es totalmente desigual y es la conexión que beneficia a un grupo, a un, una pequeña elite ¿no? dominante o, o privilegiada y que se paga con el, el sometimiento de, de casi todo el planeta, por lo menos de todo el sur y, y, y otras partes. Pero en ese sentido, digo, el proyecto globalizatorio desde el arranque eh, es como un proyecto imperialista. Porque antes, digamos, o, o, la, las culturas tradicionales están de alguna manera muy encerradas sobre sí mismo. ¿A, a, ¿A qué voy? Bueno, a nadie le interesaba venir para este lado del continente. Casi. Digamos, a la cultura eh, china no le interesaba salir de China. Ahora sí. parece. Es algo, un fenómeno nuevo, pero... Perdón, ya salían. ya salían. Lo que pasa es que el chino es muy perfil bajo. No te muestra ejércitos, no te muestra marinas de guerra en ningún es... lado. Ellos están, incluso en esas épocas, mm. donde nosotros, mm. por ser este, los hijos bobos de Europa, solamente miramos eso en cantidad de personas. China siempre fue el poder más grande del planeta. Claro, pero... Sí, y, Allá. Y, y, claro, pero siempre estuvo muy muy aislado del resto, bueno, hasta, hasta las la últimas taza de, de, las tazas de té esas azules y blancas inglesas? Ah, ¿de dónde? Sí. ¿De bueno, dónde vienen? De China. De China. Por supuesto. ¿Por qué razón son azul y blancas? ¿Tenés idea? Ah, no, no sé. ¿verdad? Porque un comerciante inglés le, estuvo en China, le gustó, y el tipo agarró y le sugirió que para los pedidos de él, le pintaran las cerámicas en mm. azul y blanco. Bueno, la, la, la entrada de, de, de, del Imperio Británico a China es desastrosa. La, la guerra del opio, Desastre. totalmente eh, utilizada para los fines británicos. Bueno, pero eso, eso, eso, eso, eso es la globalización, digamos. Ese es el proceso globalizatorio real. Iban a, iban a colonizar. Exactamente. Iban a colonizar. Iban a invadir, invaden un lugar y lo colonizan. Eso es, lo, eso es lo que hacen. Igual que cuando uno se libera, hace lo mismo, pero al revés. Es decir, invade y se libera. Ellos invaden y te colonizan. Entonces luego vos te agarrás a la trompada, y los invadís y te liberas Ese es el tema. Pero siempre estás trasladándote a un lugar, siempre estás haciendo algo. Por supuesto, decís. decir. Obviamente, que sí. eso sí, no hay de que negar. Ahora, ustedes se dan cuenta que esto, en otro ámbito, en, en Argentina, este tipo de discusiones puede ser que uno se levante de la mesa, ¿cómo, ah, no? ¿Cómo me negás yo... la, la globalización? Acá necesitamos pensar. Yo voy a hacer un cierre sobre el, sobre el programa. Dale, saber? sí, sí, dale. Que, sí lo que tengo, me tengo que, que, me tengo que, tengo que, que ir. El, el, Vos te tenés que la... ir y abajo está Ubaldo Luna. Uh, Ubaldo, ¿está, L la, está esperando? Está, sí, sí, está con el motor encendido. Uh, rum, rum, rum, está ronroñando. Ahí el, el V8. <risa> con eh, con viene no, el Luna, eh, con toda. Se viene Ubaldo Luna, uh. con Se viene Ubaldo Luna a grabar. Eh, necesitamos pensar. Y como siempre le decimos, eh, acá mutuamente protegemos nuestras subjetividades cada cual tiene un punto de vista que es sumatorio porque yo no niego lo que él dice yo lo que le pido que agregue y yo agrego lo que él me dice es decir, es decir porque todo está jugando a la misma vez lo importante como te decimos, no queremos que pienses exactamente como nosotros queremos que vos pienses y que luego eso empuje. Y mejor, que piense mejor que nosotros. Piense que piense mejor, lo tome como... que pienses otras cosas. Lo que no te va a llevar a ningún lado es que de repente niegues lo que nosotros estamos diciendo porque alguien te dijo que niegues esto que nosotros decimos, porque vos sos una persona obediente y eso estaría muy mal, porque sos una persona que cree que todos tienen que pensar como tu líder o lideresa que tenés por ahí dando vuelta y eso es espantoso. Necesitamos diversidad de pensamiento porque estamos además en un serio problema y necesitamos la creatividad, necesitamos la convicción, necesitamos que se abran todas las ventanas, que se corran todos los velos para pensar sobre nosotros. Arrancamos con Dussel, que él habla... De pensar lo latinoamericano siendo el latinoamericano, super latinoamericano, un argenmex, casi sí. nada. Eh, cerra vos el, el programa y yo me dedico a, a programar la musiquita de cierre. Bueno, muchas gracias eh, por estar ahí del otro lado, siempre escuchando, pensando, debatiendo en sus casas lo que, lo que estamos debatiendo acá en el, en el estudio. Pero esa es la idea, ¿no? Poder hacernos preguntas, ¿no? Bueno, globalización, esa palabra que está dando vueltas por todos lados, todo el tiempo se menciona. Bueno, ¿existe, no existe? ¿Qué característica tiene? ¿Es globalización, no es globalización? Lo mismo, el intercambio. ¿Qué es intercambiar? Todo el tiempo hablamos de intercambio. Bueno, ¿por qué no nos preguntamos qué intercambiamos con intercambiamos? Bueno, de eso se trata, de eso se trata pensar, como bueno, juguemos, un poco con esas palabras, con esos términos, con esas ideas que tenemos tan arraigadas y que cuando bueno le rascas un poco la cáscara, te das cuenta, no, le sacás la capa a la cebolla, te das cuenta que hay un universo atrás. Por eso es, es importante abrir la cabeza, abrir las ventanas, abrir las mentes y empezar a, a pensar un poquito. ¿Para pensar como nosotros? No, para nada. De hecho, por mí, lo mejor sería que piensen mucho mejor que nosotros. Pero lo que hacemos nosotros es eso, tirar una semillita a ver qué surge. Y después es todo eh, lo que piensen ustedes. Eso es lo más importante, ¿no? Así que, que, que nos despedimos. Que tengan un buen, buen fin de semana. Miren, hoy llueve, pero dicen que mañana mañana sale el sol. ¿Viste? Como si fuera un teleteatro. <risa> mañana sale el sol y seremos felices. Eh, y comeremos perdices, perdices, si es que las hay. Eh, agarra la voz antes que la agarre otro hasta <risa> <risa> luego gente Chao muchas chao, gracias chao.